hola amigos bienvenidos nuevamente al canal de educa les saluda miguel recalde en este video vamos a ver cómo un usuario alumno puede completar eh, una tarea colaborativa en, en una wiki dentro de, del curso entonces para ello el alumno tiene que ir hasta donde está la wiki dentro de su curso y allí en este caso leer las instrucciones que el profesor va a dar con respecto a esta actividad en particular, eh, fíjense que eh, la característica que tiene la wiki en este caso es que para poder completar cualquiera de estas opciones las que están en rojo significa que todavía no fueron completadas y cuando estas cambian de color en un color azulado en este caso significa que hay páginas que ya fueron creadas relacionados a este tema en particular para poder marcar en este caso las palabras claves dentro de una página que vamos a crear próximamente se marcan con este tipo de corchetes, entonces y una vez que tengamos listo lo tenemos que guardar, para mi ejemplo en particular voy a tomar el tema justamente de la wiki y voy a seleccionar wiki, este es un es una palabra clave que mi profesor previamente ya marcó para mí para que yo lo pueda completar como alumno, recordemos que la wiki es un tipo de tarea colaborativa donde todos los alumnos van a estar colaborando para construir un tema en, entre todos, entonces selecciono el formato html, le digo que quiero crear una página, predeterminado ya va a tener que el nombre de esa página se va a, a llamar wiki en este caso sí y ahora voy a editar esta página en, en particular sí entonces yo voy a usar en este caso el contenido que ya tengo dentro del, del curso sí donde habla específicamente de qué es una wiki entonces simplemente voy a copiar y pegar esto de acá y si hay algún concepto que yo quiero que mis compañeros en este caso eh, completen dentro de esta página en particular entonces yo ese concepto lo tengo que marcar entonces acá puedo leer la palabra hawaiano se trata de una web editable si yo quiero que alguien que algún compañero mío investigue sobre qué es una web entonces lo marco de la siguiente manera y esto va a estar disponible para que otros compañeros completen una información relacionada a lo que es la web en sí entonces eh, otra palabra que eh, pueda marcar acá útil para elaborar texto si alguien por ejemplo quiere marcar que es un ensayo para que alguien escriba sobre eso entonces lo va marcando dentro de esta wiki entonces eh, una vez que el alumno ya haya completado la, la, la descripción de qué es una wiki en particular entonces simplemente eh, puede dar acá en guardar luego una vez que hayamos guardado esta información fíjense que eh, esta es la estos son los conceptos relacionados a la wiki y estas son las palabras que yo marqué para que mis compañeros en este caso puedan eh, investigar sobre esos temas y nuevamente para que ellos puedan eh, completar los textos relacionados a los temas que yo he marcado previamente y si nos fijamos acá podemos observar que eh, este tema en particular wiki alguien ya lo completó entonces eh, el, la, lo próximo que se tendría que hacer es seleccionar algunos de estos términos que todavía mis compañeros no hayan completado para así de, de, en este caso ir construyendo un único documento colaborativo entre todos los estudiantes bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes espero que este video les pueda ayudar para poder completar una wiki dentro de su curso nos vemos en el siguiente video hasta luego